Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Boliche de Nando, ¿cómo están queridos y queridas? ¿Cómo esos vais? Bueno, espero que muy bien, espero que estén en casita cuidándose, por supuesto, cuidando su salud. Y les quiero decir que hoy tenemos un nuevo tanque que se nos viene, el k 91 2 Bien, chicos, bueno, eh, es un Russian Vias, por supuesto, claro que sí, de la madre Rusia, de la madre patria, podríamos decir bueno, eh, es un tanque medio de nivel 9. Aquí tienen algunas eh, imágenes que ahora les voy a estar poniendo también para que vayan viendo ustedes y las. ¿Qué podemos decir de este tanque, chicos? A ver, para que tengan una idea de lo, que, de lo que se viene, bien, va a estar pegando unos 360... 300, me comí la S. 360 de daño promedio por disparo va a estar teniendo una penetración con munición APCR como munición principal con 252 de penetración va a tener una hit como munición premium de una hit de 310 de penetración bien y una eh, explosiva, una H con 50 milímetros de penetration y 460 de daño promedio por disparo. Vamos a tener, sin equipar, una, un tiempo de recarga, reload time, de 8.6 segundos. Entonces, tengan en cuenta que si le ponemos una barra de carga, ventilación, hermanos de armas y chocolate, puede que esté recargando en unos 7 segundos. Para pegar 360. La verdad que está bastante, bastante bien. Está muy bien, chicuelos. Una dispersión de 0.35 que le podemos bajar a unos 0.33 con todo esto que dijimos. O sea, va a ser más un alemán en vía que un rusia en vía. O sea, va a estar lindo. Eh, cierre de retícula de 2.3 que estaremos dejando más o menos en un 2 segundos. Mamita, va a estar roto. No lo vi, no vi las características todavía. Las estoy reaccionando con ustedes. Dos segundos va a eh, tener una dispersión. O sea, yo le leo los números en frío: dice, Tiempo de recarga, 8.6. Dispersión de 0.35. Cierre de retícula de 2.3. Va a estar muy bien, aviso. Después no sé qué, gente, que es un tanque roto. Bueno, eh, velocidad de giro de la torreta, 40 grados por segundo. Eh, elevación, va a tener unos 20 grados de elevación de cañón Hacia arriba Y va a tener unos menos 5 grados de depresión Lo único que falta es que tenga menos 8 grados de depresión Ya directamente cerramos la persiana Y decimos que es el mejor tanque del juego, lejos eh, Va a poder llevar 50 proyectiles Lo que no está nada mal Bastante, bastante bien Porque piensen que va a estar recargando en unos 7 segundos más o menos Bastante, bastante eh, Powerful Survival, ¿cómo se dice? Eh, puntos de vida, básicamente. Supervivencia, eso no me salía la palabra. Total de puntos de vida: 1750 puntos de vida, chicos. Va a tener 1750 puntos de HP. Va a tener. A ver, vamos a la parte. Una de las partes interesantes que tiene este tanque: que es lo que es el blindaje. El blindaje que tiene, chicos. Va a tener en el chasis 175 de blindaje frontal y fíjense que el blindaje frontal, a ver si tengo alguna imagen para mostrárselos Fíjense que el blindaje frontal no termina de ser inclinado del todo, pero tampoco es un alemán Es una mezcla rara, yo creo que ahí adelante en el frontal se le tendría que poder entrar porque si no no le vas a entrar en ningún lado básicamente eh, pasa por ahí la cosa, me parece Piensen que va a tener 175, 80 los laterales Bueno, por supuesto, no puede ser duro por todos lados Y 45 En la parte trasera del vehículo Bien Después, lo que es la torreta Va a tener 230 milímetros De torreta frontal 110 de lateral Y 60 trasero chiquis. La verdad que Penetrar esa torreta frontalmente va a estar un poco complicado Fíjense que tiene una forma bastante Bueno, bastante peculiar de algunos rusos No todos, pero eh, Bastante peculiar de algunos rusos Y eh, que sí, son bastante notables Lo que son las Diferentes eh, cúpulas De los comandantes que tiene ahí, ¿no? Tanto una como la otra A los costados de esa ametralladora que tiene ahí arriba Ese calibre 50, creo que es Bueno, la verdad es que el tanque está bastante Bastante lindo, chicos, no, no no podemos decir otra cosa que no sea eso. Está, está lindo, digamos. Va a estar muy bueno. Tiene el tronquito atrás. Bueno, acá les dejo los números en, en frío, podríamos decir. Eh, lo que tiene que ver con movilidad. Bueno, ya lo están viendo ustedes. 55 kilómetros hacia adelante. 20 kilómetros por hora. Marcha atrás. Una potencia de motor de 1000 caballos de fuerza. Va a tener... Lo que le da una potencia específica de 21.1 HP eh, Horsepower por tonelada. Entonces va a tener 21.1 de potencia específica. Está bien, está mal. La verdad, que está bastante, bastante bien, podríamos decir. Hull eh, Traverse Speed. Después tendremos que ver otras cuestiones, ¿no? Me interesaría ver mucho cómo se maneja ese cañón Cómo va ese cañón Cómo va el tema de la movilidad campo otra vez Supuestamente parece que va a estar bueno el tanque en sí Que va a ser medio troll Más que un tier 9 parece te digo que casi un tier 10 Por esa penetración de 252. en Está bien que algunos tier 10 medianos tienen 2.70 de penetración eh, Creo que el Leopard tiene 2.70 de penetración Pero creo que no, estaba, no, estaba, no, no, no va a estar nada mal el tanque en sí eh, 390, me estaba olvidando de eso. Recuerden que va a ser un mediano, no es un pesado. Es más, yo veo que es más como un híbrido. No termina de ser un pesado pesado. No termina de ser un mediano de esos ligeritos. Pero los rusos tienen eso que, que son bastante trolls. En su. Es un juego ruso. En su. en su chasis. y en su torreta. como. como norma general, podríamos decir. Creo que no va a estar, no va a estar para nada mal. Será cuestión de ir viéndolo, está en el super test Recuerden que todo lo que está en el super test Chico, va, chico Chico, me salió medio cubano Chicos, va a estar eh, Está dispuesto, está, digamos eh, Es plausible Tenía ganas de decir esa palabra De que sufra Modificaciones o cambios, por eso está en el super test eh, Para aquellos que son más nuevos y no saben qué es el super test Es un test de prueba cerrado Cerradito en el cual solamente algunas personas tienen acceso Y me gustaría tener acceso a World Gaming a eso Así que ya estoy haciendo el pedido Desde aquí voy a empezar a hinchar Para que tengamos un sudamericano en el super test eh, Así que bueno amigos Esperemos que se nos dé Y nada, quería traerles info sobre esto Todavía sigo esperando que Vergara me confirme cuándo será el desafío Que quiere hacer para que nos batamos a duelo Así vamos a estar uno atrás del otro, enfrentados y eh, en un duelo a muerte, chicos. Esto va a ser por el honor y por la gloria de los vergadores o de la Nando Army. Yo creo que vamos a ganar tranquilamente y con el apoyo que recibí de parte de todos ustedes, no puedo hacer más que ganar tranquilamente porque si no, me tengo que ir a vivir a Alaska. Así que, bueno chicos, ah, el señal de la radio, me olvidé, bueno... Hay un colgado. 730 metros de alcance de radio. 390. Así un repasito, así rapidito. Va a pegar 360. Va a penetrar 252. Tiene APCR. Va a recargar en 8.6. Lo vamos a estar poder bajando más o menos. Lo vamos a estar poder bajando en unos 7 segundos. Ponele más o menos. Una cosa por el estilo. Dispersion at 100 metros. 0.35. Vamos a estar bajando seguramente a 1.032. Una cosa 0.33 con chocolate y toda la bola 0.32 me la juego eh, Cierre retícula en unos 2 segundos Seguramente con todo ahí Chocolate, cierre retículo mejorado Y bla bla bla bla Y hermanos de arma y todo Y ventilación y bla bla En unos 2 segundos seguramente eh, Depresión de menos 5 Elevación de más 20 Velocidad máxima 55 km por hora, 21.1 de potencia específica Recuerden que eso va a estar bajando seguramente cuando le pongan la equipación Si le ponen ópticas o ventilación o lo que fuera Tiene un poquito más de peso el vehículo, por ende tiene un poquito menos de potencia Pero es un chiquitín, no pasa nada 1750 puntos de vida, eh, 175 de chasis y 230 de Milímetros de torreta frontal Y un rango de visión de 390 metros Chicos, bueno queridos, hasta aquí el video de hoy Quería informarles básicamente eso Trato de tenerles todas las novedades Aquí del canal, si quieren Abajo pueden, tienen Ganas si quieren y pueden, tienen los links De donación de Mercado Pago, de Paypal o de donde sea Si es que pueden y si no pueden, no hay ningún problema Aquí están dando para informarles De todas las novedades chicos, muchas gracias a todos Cuídense y nos vemos Capaz que esta noche hago un directo, así que tal vez puede que nos veamos ahí Besos, chau chau